Eso. Hola Hilari, ¿cómo estás? Mucho gusto. Mi nombre es Isis Morales, eh, yo soy Kuali en Avántica y bueno, ahora la finalidad de la entrevista que te queremos hacer es más que todo eh, poder contestarnos algunas preguntas y esperamos pues con tu testimonio poder servir de, de guía, de... de fuerza para las demás mujeres que están en este camino de retomar, de regresar al, al campo de la tecnología y también a la vez aquellas que se quieren iniciar y todavía están un poco dudosas. ¿no? Entonces quisiéramos que, que nos cuentes cómo te enteraste de WIT. Ok, perfecto, un gusto estar aquí, la verdad, y sí, agradezco muchísimo la invitación. Entonces, para, para resolver tu primera pregunta, la primera vez que programé fue... Gracias a ese primer taller de WIT que se dio aproximadamente hace dos años, o sea, en el 2019. Yo recién había cumplido 18 años y me acuerdo que vi un anuncio en Facebook en el cual estaban promocionando este taller de programación básica. Yo, la verdad, hasta ese momento jamás había tocado un programa como tal. Es más... En ese momento yo, no te, yo tenía un mal concepto sobre la tecnología, sobre todo ese área. No me llamaba para nada la atención. Y al mismo tiempo me sentía como que estaba en el, el camino equivocado, pero no sabía dónde ir. Entonces estaba en una disyuntiva. Llegó ese taller y me acuerdo que eran becas, porque realmente no habían cupos para todas. Fueron 200 postulantes. Y de repente ahí salí yo y dije, ¿qué? ¿De verdad? qué? ¿Okay? Y dije, ok, me aviento, voy con todo y... Y a lo que me encuentre, ¿no? Total, es, es aprender. Y me acuerdo ir y la verdad cambió mi mundo por completo. Así, sin mentirte. que yo no sabía. Uh -huh, ya, yeah, en Facebook, súper interesante. Eh, sí, tenemos nosotros diferentes redes por donde, donde nos pueden encontrar. Pues ahora hemos ampliado un poquito. LinkedIn está bastante también eh, presto a poder mostrar más cosas. Ahora, la siguiente pregunta que te podríamos hacer es este evento al que participaste, ¿con quiénes asististe? ¿Con más personas? ¿De repente te diste cuenta de que había este evento invitaste a más, a más compañeras? Cuéntanos un poquito. Ok, este, por lo mismo del taller, como que no, había, no era un espacio abierto, sino que era como que te se seleccionaban y ahí era una vez que podías asistir. Sin embargo, sí lo promocioné bastante entre mis compañeras. Curiosamente, en ese momento estaba estudiando ingeniería económica. Y en ese momento yo no relacionaba esa carrera para nada con la programación. Y ellas tampoco. Y por eso tampoco se animaron. Como que lo veían un poco lejos. Decían, ¿qué tiene que ver esto? ¿Por qué voy a invertir tiempo? Así que al final fui sola. <risa> Pero ahí también me di, la, me di con la sorpresa de que en realidad para cualquier ingeniería, para cualquier campo o área, es necesaria conocer la programación al menos de manera básica, y si puedes especializarte en eso, incluso mejor, porque siempre va a complementar. Y de hecho, el taller fue dado en pares, me tocó una compañera eh, que me acuerdo estudiaba en la UTEC, y aprendimos a programar las dos juntas, y teníamos a una persona que nos estaba guiando constantemente en los ejercicios, y fue, fue súper revelador, porque definitivamente yo no pensaba que tenía la capacidad para hacer ese tipo de cosas. Claro, y mira, lo que tú mencionas es muy cierto, porque toda, en todas las ingenierías debes tener nociones de programación, ¿no? ya depende de cada, de cada skill o de cada persona o a lo que te quieras dedicar en explotarlo, pero sí, te hacía esta pregunta porque sucede en, en muchas personas, ¿no? hay chicas que no todas, no todas estamos con esa pila de poder hacer eh, investigar un poquito más allá, bueno, algunas por tiempo u otras por diferentes motivos, pero de, los, de las veces que hemos podido asistir, y según tu testimonio, y es lo que estamos escuchando, eh, ahí puedes conocer más gente, ¿no? O sea, es, es tan bonito llegar, y en el tiempo que lo hacíamos presencial, el poder entrar a estos grupos, el poder entrar, o el, el haber podido entrar a estos meetups, porque no solo te da la oportunidad de conocer, si no te da la oportunidad de seguir encontrando gente que te inspire y, y ampliar tu red, ¿no? tu red profesional, eh, intercambiar tips. Y súper, súper bueno todo lo que nos comentas eh, para todos nuestros seguidores también. Eh, contarles que, bueno, ahora que también hacemos estas meetups en, en la web, pues no, no hemos dejado de hacer ese, ese tipo de, de conocidos, de amigos, el intercambiar cursos, tips, ¿no? Nuevos, eh, nuevas convocatorias, no también por ahí mandamos a veces algunas convocatorias de trabajo, etcétera, etcétera. Gracias. Ahora quisiera que, que nos comentes cómo este taller ha influenciado o influenció en su momento en, en tu vida profesional. Cuéntanos un poquito. Uh -huh. Ok, pues lo cambió todo, lo cambió todo porque cuando yo salí de ese taller bueno, ya tenía como refrescado viene en mi mente, ya, o sea, puedo programar, realmente en un solo día aprendí un montón, y se quedó en mi mente eso, además de que también conocí a chicas de otras comunidades, como por ejemplo, lo es laboratorio. Seguí estudiando, sin embargo, por situaciones eh, familiares, eh, mi mamá se separó en ese momento de su pareja, realmente fue una situación bastante complicada, porque llegó incluso a un punto de agresión verbal contra ella, entonces en ese momento nos, nos retiramos de, lo, de, de la casa en la que vivíamos y pasamos de tener como que un espacio fijo a constantemente mudarnos y eventualmente tuve que dejar los estudios por todo ese caos Sumado a eso, que no me sentía muy cómoda con mi carrera, realmente estaba súper desmotivada y con ese cambio de mudanzas, no, a veces, o sea, de lo que me tomaba 15 minutos llegar a la universidad, eh, pasé de eso a dos horas. Incluso a veces tomaba cinco tipos de transporte distintos, tren, bus, combi y todo, para llegar ahí y llegaba agotada completamente. Y encima desmotivada porque mi carrera en ese momento no me daba, no, no me sentía como muy cómoda, como me daba algún tipo de aporte. Sin embargo, este, después de eso me puse a trabajar, eh, de hecho en un call center, ahí también descubrí muy bien, qué es lo que no me gusta hacer, porque trabajar en un concepto no es muy, no es muy sencillo, pero volvió a reflotar esta idea de la tecnología, ¿no? la programación, ¡Mala! o sea, soy capaz de hacer eso, ¿por qué no puedo hacerlo ahora? Tengo la capacidad, tengo la habilidad y me lancé por seguir programando, seguir practicando y postulé a laboratorio. A partir de eso, no me salió bien, tuve que postular una segunda vez, pero <risa> lo conseguí, a veces es así, ¿no? Y actualmente... Después de esos seis meses de, de bootcamp intensivo, en, ahora mismo soy full stack developer, en una, una empresa que valoro muchísimo, que es STI Corp. Y a pesar de que dice full stack, senior y todo, yo me siento junior de corazón completamente. Tengo muchísimas cosas por aprender. Y sobre todo, algo que valoro mucho es que por más que fuera un taller de un día, si no hubiera asistido a ese taller, en esta situación de pandemia las cosas serían muchísimo más que realmente, porque en un momento toda mi familia se enfermó y la única que tenía un sueldo estable y hasta la fecha es, soy yo. Así que sí, realmente cambió muchísimas las cosas y te da unas cartas con las cuales si no hubiera tenido esa posibilidad de conocer la tecnología, sabe Dios en qué estaría ahora. Mira, muy bonito, gracias por compartir eh, esta, este detalle de tu vida personal, pero es bueno mencionarlo, pues ahora como una batalla ganada ¿no? y todos estos temas pues te van preparando para seguir mejorando y te hacen más fuerte ¿no? entonces es súper lindo escuchar que a tu corta edad y digo corta <risa> y digo pues eh, en tu juventud todo, todas estas experiencias que nos comentas que has pasado eh, dentro de ti siempre estuvo el seguir luchando ¿no? Y eso tuvo sus frutos al final. Eh, ha sabido rescatar todo este conocimiento inicial. De repente inyectamos por ahí el, el bichito de, del querer seguir aprendiendo y te diste cuenta en, en este evento de que hay otras mujeres también como nosotras. ¿no? Es un camino difícil el de las mujeres sí. en tecnología y en la sociedad ¿no? actual que vivimos en general. El camino es largo, pero estamos en ello. Así es que es bueno escucharte para adelante y estoy súper segura que todo lo que tienes ahora te lo mereces y lo has ganado a mucha fuerza. Gracias. Eh, por último, quisiéramos pues ahí que nos comentes unas palabras que invites a más chicas a que nos puedan seguir, a que asistan a, las, a estas meetups online y, y cuéntanos, cuéntanos. Ok, si sí, tengo ese espacio para comunicarme con alguna chica que se siente perdida o que no se siente muy segura sobre la tecnología, si me puedes escuchar, te comentaría de que realmente ese es un miedo que sin querer nos han insertado, no es, no es a propósito. A veces una duda de sus propias capacidades, pero no es una vez hasta que estamos en la cancha, como se podría decir, que una vez que puede dar eso y más, incluso tenemos muchísimo talento. El terreno de la tecnología es un área en el cual nosotros pertenecemos y es súper importante nuestra contribución, sobre todo porque el hecho de que puedas trabajar y crear productos tecnológicos diversos, eventualmente son aquellos que definen el futuro. Y si en algún momento sientes que no tienes la capacidad o que te estás sintiendo como que te falta para seguir aprendiendo, probablemente sea inseguridad simplemente porque yo estoy segura y es algo que he comprobado con todas las mujeres que trabajan tecnología, es que tienen la capacidad, y no solo eso, sino que son brillantes. Así que te invitaría a que reconozcas ese brillo que todas tenemos. Excelente, súper bonitas palabras, Hilari. de verdad. Te mando un súper abrazo virtual y en nombre de toda la comunidad de WIT y de todas las voluntarias que lideramos eh, día con día este avance en cuanto a seguir mostrando la información a todas nosotras en especial. Eh, te abrazo súper fuerte, te agradezco por tus palabras, son muy inspiradoras y esperamos pues tenerte en algún momento nuevamente en, el, en alguna WIDA online y ya nos estaremos comunicando para nuevas actividades. Gracias. super gracias a ustedes. <risas>